no se acaba de la noche a la mañana. O sea, cualquier país, por ejemplo, y le cito, Venezuela, la situación de Venezuela no fue desde hoy para mañana, no. La situación política y económica de un país viene paso a paso a consecuencia de cómo se administra. Es lo mismo que una empresa privada. La quiebra de cualquier empresa privada no se da de que de hoy para ahorita. No. Esos son sucesos que van pasando y que si usted como administrador, como dueño, como gerente de esa empresa o de ese país, en el caso de los países, los administradores son los presidentes. Esos son los que dirigen. Y su equipo. Si esos presidentes o ese administrador en el caso de una empresa privada, no hace lo correctivo del lugar, eso poco a poco va deteriorando la salud de cualquier empresa o cualquier país. La salud económica y gerencial, para que me entiendan. Entonces, eso sucesos poco a poco, llega un momento, que entonces viene el caos. ¿Qué es lo que ha sucedido en Haití? Tenemos ejemplo claro, en Haití, ha sucedido en Argentina, en eh, Argentina, está sucediendo en Venezuela y otros países de Latinoamérica. Ojo con esto, ¿eh? República Dominicana hace mucho que vienen suscitando una serie de pequeños conatos, vamos a llamar así, y no se le están poniendo la debida atención. Entonces, este proceso electoral o arregla o empeora la democracia en la República Dominicana. Entonces tenemos que llamar a la sensatez de nuestros líderes políticos, en este caso Danilo Medina, Gonzalo Castillo y el doctor Leonel Fernández, a que piensen en el futuro de nuestro país y a que piensen las heridas que tanto este gobierno como los demás gobiernos han causado a la República Dominicana y que muchas de ellas todavía están abiertas. ¿Eh? y que nuestro país debe de estar por encima de todo, y que vean ejemplos como cité de países tan cercanos como Haití y Venezuela, por citar dos. Así que, así comenzamos este espacio, cobertura total de lo que suceda en la Junta Central Electoral a través de este espacio El Toque de Mediodía. Vamos entonces con fitness porque tenemos que mantenernos en shape. Adelante, señor director. Ya ha llegado el toque.